Bueno, en estos días tuvimos una iniciativa desde, desde el Ministerio de Educación junto con la Dirección General de Planeamiento y la Dirección Operativa de Inclusión de Tecnologías en generar un congreso internacional acerca de la innovación pedagógica y los desafíos que presentan los modelos uno a uno. Eh, la verdad que tuvimos eh, muchos invitados de otras provincias de Argentina y de otros países de, de Latinoamérica y de América en general y la verdad que entre todos eh, encontramos algunos puntos de encuentro acerca de sobre cuáles son estos desafíos que plantean los modelos uno a uno, sobre las cosas que tenemos que seguir trabajando eh, y eso la verdad que es, es muy reconfortante ver que entre todos estamos llevando algunas políticas similares y que encontramos o compartimos algunas inquietudes y algunos desafíos. Y creo que lo más importante de cara al futuro es la posibilidad de trabajar en conjunto entre todos para ir mejorando estos proyectos. Entre las conclusiones que vimos en, a lo largo de estos dos días es la necesidad de seguir trabajando en la apropiación de la tecnología en sí, no de verla como el fin último sino que como una herramienta, trabajar muy fuertemente en todo lo que es formación y capacitación y por el otro lado es seguir haciendo una simbiosis entre la innovación tecnológica y la innovación pedagógica. La verdad que este tipo de iniciativas, este tipo de eventos son, son muy importantes, así que estamos viendo de volver a repetirlo y esperamos que, que sea en los próximos meses para seguir trabajando en esto que es incluir la tecnología en el mundo educativo y transformar la, la realidad de las escuelas y de los alumnos.